Nuevamente los invito a que bajen Telegram y se suscriban al canal de Manifestación Mística que ahí tenemos, ahí estoy compartiendo videos y explicaciones inéditas, además me da la oportunidad de saber quiénes realmente están interesados en todo esto que nosotros enseñamos. Abrazo grande a todos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva plática y a este nuevo mensaje que hemos titulado La primera higiene no son las manos o la cola. <ríe> la primera higiene es la mental. Sí, así es. No es la mano, ni, ni es la cola, ni, ni es el cuerpo, ni es la ropa. Es la mente. Porque la pregunta inicial que todos nosotros tenemos que tener en cuenta siempre es ¿Quién crea nuestra realidad? ¿La crea nuestra verdadera persona? ¿La crea toda esa condición que nosotros tenemos para vivir una vida plena? ¿O la crean todos estos sistemas, todas estas sociedades, todos estos grupos de poder que a través de los medios de comunicación y toda la información que nos invade, nos va inoculando día con día? Sí, claro, es la segunda, es verdad, sí. Todo eso es lo que crea nuestra realidad. Pero ya es momento de decir alto, ya es momento de decir basta, ya es tiempo de darnos cuenta de que realmente el virus no está en la sopa de murciélago. El virus está en esta sopa de confusión, en esta sopa de caos que nos invade de forma permanente. Porque si realmente tenemos algo avanzado y tenemos algo desarrollado, y existe la Divinidad y la Luz en nosotros, es momento de demostrarlo. No es posible que a través de toda esta eh, masa crítica de temor, de angustia, de desinformación, de terror, de miedo, pueda en nosotros prevalecer todo eso, a pesar de que hayamos trabajado y a pesar de que nosotros nos hayamos creído que somos personas de fe, y conectada y unida a Dios, no es posible que en estos tiempos donde realmente tenemos que demostrar nos hayamos olvidado de la voluntad divina y entonces nos encerremos de forma frenética, alocada, temerosa en nuestros hogares, en nuestras casas, y veamos a las otras personas como amenazas, porque eso es terrible. Esto de aislarnos, esto de separarnos, esto de enmascararnos es lo que justamente quiere el sistema para debilitarnos y hacer, y hacer que el miedo, que es aquella fuerza, aquella energía antagónica al amor, prevalezca en todos nosotros. Porque sí, es el miedo y no el odio lo contrario al amor. Y cuando hablamos de amor estamos hablando de Dios. Así que mucho cuidado, porque este es el momento para vibrar en esa frecuencia tan elevada que es la mejor eh, prevención, que es la mejor cubierta energética que va a elevar nuestras defensas y que va a mantener alejada esa realidad que puede resultar muy dañina, que puede resultar muy negativa para todos nosotros. Entonces, pregúntense ustedes. ¿Será que eh, las autoridades médicas es la que crea nuestra realidad y la que nos indica qué cosas debemos hacer y qué cosas tenemos que hacer? ¿Será que son los gobiernos y son los políticos los que nos dicen a nosotros qué cosas son buenas y qué cosas son malas? ¿Será que son las autoridades religiosas? ¿O será que es alguna empresa o algún laboratorio lo que nos va a nosotros a decir qué es lo que tenemos que vivir y qué no, pregúntense ustedes, es eso o es el sentido común, es el discernimiento, es la buena y sabia información que tenemos que nosotros ir alimentando, porque cuando incorporamos alimentos a nuestro cuerpo, claro que somos muy selectivos y claro que buscamos, si es que por supuesto tenemos cierta conciencia, nutrirla con la mejor comida pero cuando se trata de la psiquis cuando se trata de la información que tenemos que nosotros incorporar ¿por qué nos revisamos de manera más meticulosa? ¿por qué no analizamos los ingredientes? ¿de dónde viene? ¿cuál es su naturaleza? ¿qué, intenciona, qué intencionada está esta información? seamos entonces muy meticulosos en todo eso ayunimos de las cosas que realmente son dañinas y negativas, generalmente viene del sistema, viene de todos estos grupos de poder. Sin embargo, también existe muy buena información, como por ejemplo es lo que buscamos y es lo que pretendemos en este canal, dar realmente conocimiento y transmitir y compartir cosas que nos pueden ayudar y nos pueden elevar por encima de esta masa crítica que se está sumergiendo en un verdadero caos que se está sumergiendo en una realidad que no le desearía ni a mi peor enemigo. Que bueno, no lo tengo, pero es así que dice la frase, ¿no? <ríe> ok, entonces, hay que comprender y hay que entender también. Y les decía recién a, a, al grupo que está aquí conmigo ahora presente. Uy, perdón, no estoy cumpliendo con la <ríe> cuarentena, parece, ¿no? ¿Qué le decía recién al grupo? ¿Qué le transmitía? La verdad es que el universo y la sabiduría está siendo muy generoso para dar este primer paso y que sea el ponernos a prueba, pero que no sea tan terrible y que no sea tan dramático como lo pudiese haber sido una peor pandemia o lo pudiese haber sido alguna guerra o algún crash económico que, ojo, ¿eh? todo esto todavía está latente y puede llegar a darse. Pero vamos poco a poco y vamos demostrando que en nosotros existe entonces esa confianza, ese amor, esa seguridad, esa certeza y esa fe que Dios está en todo. Y que si existe esa élite de poder, si existe, que no tengo dudas, un culto realmente perverso y satánico que lo que está buscando es manipular a la humanidad, todo eso va a ser utilizado por la fuerza de la luz, de la sabiduría y del amor, y va a ser dirigido para que nosotros podamos aprender y podamos crecer. Porque eso es el karma. El karma son situaciones y son condiciones y son lecciones que aún nos toca aprender y aún nos toca crecer. Pero claro, solo si tenemos una actitud positiva, solo si tenemos una actitud constructiva, tengámoslo cada uno de nosotros aprovechemos esta situación y entonces veremos que se irán abriendo oportunidades se irán abriendo caminos y saldremos adelante y podremos vivir realmente en una humanidad que nos merecemos sin embargo aquellos otros que prefieran y elijan y escojan el temor y el miedo y, y lo solapen y lo tamen y les llamen precaución ¿sí? porque muchos dicen gracias al temor, soy precavido, o algunos peor, dicen, no, no, yo no soy miedoso, solo soy precavido, ¿Mm? y sin embargo el miedo está por debajo de todo eso. Yo no digo que no tengamos ciertas acciones que puedan resultar higiénicas y positivas en nuestra vida, no me estoy refiriendo a eso, pero sí me estoy refiriendo a que enfrentemos realmente el miedo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿que te vas a morir? Bueno, déjame decirte a ti, Déjenme decirle a todos ustedes que sí nos vamos a morir. Así que, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿O le tenemos miedo al cambio? Ah, esa es la pregunta. Pero ¿saben qué? Necesitamos cambiar. Cada uno de nosotros tiene que cambiar. Porque esta humanidad debe cambiar. Porque lo que viene es muy superior y tenemos que tener la resiliencia. Eso es lo que hablábamos en la charla anterior. Nada de ser analfabetos, nada de ser ignorantes y nada de resistirnos al cambio. Y entonces sí, venceremos y superaremos los miedos, los obstáculos, las adversidades y despertaremos a una realidad que nos merecemos ahora sí. ¿Mm? Bueno, hasta aquí entonces este segundo mensaje, que es la higiene principal está adentro. ¿Eh? Y luego, por supuesto, afuera. <ríe> Muchísimas gracias.